¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de lío tenemos acá un Samsung A21s Para eliminar la cuenta de Google En este caso tenemos Android 11 Como nos damos cuenta que tenemos Android 11 Como ustedes pueden ver el icono de iniciar nos cae en el centro Listo gente, es una rápida diferencia entre Android 10 y Android 11 En este caso vamos a proceder a eliminar la cuenta Para eso gente vamos a hacer un método muy simple Primero vamos a tener que tener otro equipo de uso personal si es preciso para poder hacer el proceso primero acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de google para play store gente porque necesitamos descargar una aplicación entonces yo voy a iniciar sesión gente ahorita listo gente entonces una vez que ustedes inician sesión con su cuenta de google en play store del teléfono lo que van a hacer es descargar la siguiente aplicación que lo voy a mostrar a continuación. En este caso, para hacer un proceso del Samsung A29S, tenemos que utilizar dos dispositivos, gente. Voy a esperar ahí que inicie sesión para, nos, para que no sea tan largo el video. va a cortar, gente, hasta que inicie sesión. Listo, ahí ya me inició sesión. Y lo que voy a hacer es buscar desde acá la aplicación que sería Aliance Shield. Listo, vamos a buscar esta aplicación entonces. Esperamos gente que se nos cargue ya que el internet está un poco lento, pero lo vamos a hacer para que podamos encontrarlo. Ahí lo tenemos, esta es la aplicación que vamos a descargar en nuestro teléfono de uso personal, en este caso, lo que sería Alliance Shade App. Esta es la aplicación entonces que vamos a descargar gente para hacer el proceso. Esperemos ahí que se descargue para continuar. Antes de eso, cuando le sale esto, vamos a dar en cancelar para que la descarga inicie gente rápidamente porque si no, no va a iniciar vamos a esperar entonces ahí que empiece a descargarse la aplicación para eso yo voy a pasar el video para no hacerlo tan largo este es algo rápido gente, se descarga muy rápido y una vez que lo descarguen van a hacer lo siguiente listo y como tú puedes ver ya se está instalando y se está descargando también la aplicación. Ojo también, hay que registrarse en la aplicación, gente, en el navegador o ya sea en la aplicación normal. pueden Por ejemplo, vamos a abrir acá y ustedes pueden registrarse en la parte de ojo. Acá le damos próximo, próximo, próximo, entiendo. Para esto te va a pedir que inicie sesión gente, y te vas a registrar. Tienes que ingresar a registrarte y con cualquier navegador te tienes que loguear en esta aplicación para iniciar sesión listo una vez que haya registrado pues vamos a ir hacia atrás y nos vamos a ir aquí a ajustes listo gente acá en ajustes vamos a cuentas y respaldo y vamos a donde dice cuentas y vamos a agregar una cuenta de Samsung Account como tú puedes ver yo ya tengo la cuenta de Samsung Account acá iniciado sesión en este caso si tú no lo tienes lo darías en añadir cuenta y en la parte de arriba te saldría Samsung Account y podrías normal agregar cuenta aquí me dice que ya existe la cuenta de Samsung entonces yo no lo voy a colocar sino que voy a hacer otro punto me voy a ir hacia atrás y acá nomás más lo voy a ubicar en copiar y restaurar y lo voy a dar en hacer copia de seguridad de datos ahí le damos clic, gente y vamos a esperar un momentico que cargue esta opción de copia de seguridad de datos ahí nos dice cargando sus datos esperemos entonces listo acá nos da marcado todo pero lo vamos a desmarcar y nos vamos a ir acá donde dice aplicaciones Vamos a ver Acá por ejemplo le vamos a ver que no podemos respaldar Nos vamos a aplicaciones, entonces abrimos Ahora vamos a ir En este caso nos pide, nos pide todo Pero lo que vamos a hacer nosotros gente es hacer lo siguiente vamos a dar en copia de seguridad, a ver, listo, vamos a copiar las aplicaciones, listo, y lo damos en realizado, una vez que hemos hecho esa copia de seguridad gente, solamente aplicaciones, a ver nuevamente, vamos a hacer la copia de seguridad, nos vamos a ir con copiar y restaurar, hacer copia de seguridad, y acá solamente vamos a desmarcar todo y nos vamos a ir a aplicaciones. Listo, le vamos a dar copia de seguridad. Vamos a esperar que se cree. Listo, una vez que estamos, hayamos hecho eso, gente, ya se realizó la copia de seguridad y vamos a dejar el equipo a, o sea, a un costado. El equipo que lo vamos a utilizar ahora es el Samsung A21 que está bloqueado por cuenta. Listo, acá, gente, vamos a abrir un programita, ya sea el programita y hacer el Safir o el Sans Samsung FRP 2020 Y en este caso voy a retirar este equipo ya porque ya no lo voy a utilizar Y voy a tomar el Sanfil, la Sanfil gente para mandar a launch a la pantalla Es decir para mandar el aviso Listo acá lo tenemos, lo abrimos Una vez que lo abrimos lo va a dar que sí. Me voy a esperar gente que nos abra la me Esto tarda unos segundos pero se nos va a abrir correctamente esperemos entonces ahí como tú puedes ver ya no está abriendo la sanfir este es un programa totalmente gratis gente para PC para que ustedes puedan hacer el proceso listo esperamos ahí y automáticamente se nos va a abrir listo acá ya lo tenemos abierto y lo que vamos a hacer gente es conectar con un cable USB nuestra computadora al dispositivo a ver, vamos a colocar antes de eso hay que conectarse acá a Wi-Fi en el teléfono en el A21 que vamos a quitar la cuenta vamos siguiente listo acá gente nos vamos a conectarse a wifi entonces nos conectamos y esperamos que listo ahí ya nos conectado gente wifi ahora sí vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá en Android Tools Acá nos vamos a ir donde Bypass. Y lo vamos a dar acá en la opción que dice Automáticos Métodos. Automáticamente gente ahí te va a mandar un launch a la pantalla del equipo. Listo, lo das en Ver. Y ya puedes desconectar el cable normal. Listo, nos va a llevar a YouTube o a Google Chrome. Listo, en este caso nos llevó a Google Chrome. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Vamos a aceptar y continuar. Siguiente y no, gracias. Listo gente, acá vamos a... En el buscador vamos... Escribir la página de gsmneofrp. A ver, GSM Neo FRP. Ahora vamos a buscar nuevamente, gente, GCM Listo, ahí lo tenemos. Esta es la página que vamos a buscar y la primera que nos carga acá, gente. En este caso hacemos clic ahí. En la primera página y te va a cargar gente como un menú en la parte de acá de la página no vas a presionar ninguno porque te va a pedir que descargues en este caso vamos a utilizar algunas opciones nomás de acá una vez que hayas descargado esa página vas a dar acá en ajustes y te llevará a ajustes del teléfono acá gente vamos a hacer un dato muy importante vamos a cuentas y respaldo y acá lo que vamos a hacer es dar en la opción a añadir cuentas o administrar cuentas en la parte de arriba le vamos a añadir cuenta. Acá vamos a colocar la misma cuenta de Samsung account que tenemos en el otro dispositivo. Listo, lo colocamos. Aquí la contraseña lo voy a pausar, gente, porque es algo privado. Listo, una vez que lo pongan en la contraseña, lo vamos a dar en siguiente. Aquí nos dice que la contraseña es incorrecta. Ahora vamos a intentarlo nuevamente justo el correo estaba mal entonces vamos a volver a cambiar el correo gente no ha sido la contraseña entonces acá ha sido el correo listo lo colocamos la contraseña una vez que le hemos colocado la contraseña lo vamos a dar en siguiente y ahí como tú puedes ver se nos ha llevado y se nos ha identificado sesión en nuestra cuenta de Galaxy Store aquí nos va a pedir un, un, una verificación nosotros lo vamos a verificar por mensaje de texto, que nos llegue en código a nuestro número de teléfono. Entonces esperamos nada más que nos llegue el código, gente, para verificarlo. Porque es por seguridad, te va a pedir que verifiques, entre la cuenta de Samsung Account. Listo, ahí lo damos en verificar. Y ya estaría la sesión iniciada, gente listo, ahora una vez que estamos ahí pues vamos a lo siguiente, vamos a volver hacia atrás hacia atrás y acá lo que vamos a hacer es otra cosa, nos vamos a ubicar acá nos vamos nuevamente a cuentas y respaldo y acá lo que vamos a hacer es dar en la opción a restaurar datos listo, ahí nos pide restaurar datos nos vamos en actualizar gente esperamos que se actualice la aplicación Ahí nos está actualizando, esperamos un momentico entonces que se actualice. Listo, una vez que ya se actualiza, vamos a restaurar datos y acá nos va a cargar gente esta pantallita que hay que tener cuidado. Esperamos. En este caso hay okay, una flechita que nos indica qué teléfono queremos restaurar. En este caso hemos iniciado sesión en un J4, lo vamos a dar en el J4 nada más y justo en aplicaciones. A ver acá vamos a ver en aplicaciones. Listo, acá lo vamos a desmarcar solamente todas estas y lo vamos a marcar solamente Alianz shade Listo, lo damos en realizado y restaurar. gente. Listo, le damos en instalar y vamos a esperar que se instale entonces la aplicación que estamos restaurando. Ahí como tú puedes ver está un proceso de 50%, 75% y esperamos nada más gente que el teléfono se nos restaure la aplicación. Vamos a esperar. Esto tarda un poquito gente, pero es un método muy bueno para quitar la cuenta de Google en Android 11. 99% Listo, y lo damos en realizado. Acá le damos en más tarde. Listo, ahora sí vamos hacia atrás gente. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y nos vamos a ubicar nuevamente acá. Listo, como podemos ver, acá tenemos la aplicación de Allianz Shell. El iconito con una flechita y sin una flechita. Vamos a dar clic acá, por ejemplo, en donde está la flechita. Y automáticamente ya te va a abrir la aplicación de Allianz Shell. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a dar en próximo, próximo, próximo. Entiendo. Listo, gente. es acá donde, pues, te va a pedir que tú inicies sesión. Es por eso que yo te pedí que te registraras. Y para eso tienes que colocar tu cuenta de Allianz Shield que has creado. Acá en esta parte. Entonces lo vamos a colocar. Listo, y lo voy a colocar entonces en mi cuenta y lo voy a colocar también en mi contraseña. Una vez que lo colocan esos datos lo van a dar en registrarme. Y listo gente, ahí como tú puedes ver. Se nos ha iniciado sesión, lo vamos a dar en próximo. Aquí vamos a habilitar esta opción que dice administrador dispositivo. Lo habilitamos y lo activamos. Listo gente, lo vamos a dar nuevamente en próximo. Acá vamos a habilitar Conox. Activamos. Esperemos un momentito ahí que nos cargue. Lo vemos que he leído y confirmar. Listo. Ahora vamos a esperar gente que se nos cargue. Ahí nos dice que se completó correctamente la la verificación esperamos un momentito entonces ahí para que termine de cargar la aplicación o normal le vamos a dar en próximo listo gente vamos a esperar acá entonces para hacer el proceso listo acá le vamos a dar en terminar y vamos a ver gente que en la parte de abajo que conox y administrador nos aparezca de color verdecito en este caso en la parte de abajo les voy a mostrar que Conox y Administrador está de color verdecito. Eso significa que todo está bien, gente. Y vamos a continuar con el proceso, entonces. Listo, acá nos vamos a ir a Administrador. Acá lo vamos a dar en Close. Y acá vamos a buscar la siguiente opción. Una vez estando acá, vamos a buscar la siguiente opción que sería Service. service mod, en este caso no nos aparece vamos a buscar, acá lo tenemos gente service mod, en este caso lo busqué con el nombre de mod yo les voy a mostrar cuál es la opción que tienen que encontrar acá lo tengo, service mod, lo dan clic listo, y lo vamos a esta opción nos va a llevar gente, acá lo vamos en actividades y vamos a deslizar hacia la parte de abajo gente listo, de acá en la parte de abajo vamos a Contar tres opciones en la parte de arriba, 1, 2, 3, y vamos a buscar la opción que dice consect Android app Activity USB Settings. Entonces como le vuelvo a repetir el proceso, antes de eso vamos a buscar acá Mod. Vamos a buscar Service Mod, para eso yo lo he encontrado con Mod. Y acá lo tenemos, Service Mod. Vamos acá a la opción de actividades. Buscamos la opción que sería a la parte última, contando 3 hacia arriba: 1, 2, 3. Donde dice con Android App, Activity, USB, Settings. Lo damos clic ahí, gente. Y lo damos en Habilitar. Listo, como pueden ver. Acá, cuando damos clic acá, lo damos en Habilitar. No se nos puede, gente. Entonces, vamos a hacer. Vamos a dar clic nuevamente acá. Lo damos en Abrir. Listo, ahí si sí nos abre gente las opciones. Vamos a copiar donde dice, vamos a dar clic donde dice MTPADB en la parte de arriba. Y listo gente. Una vez que hayamos hecho eso vamos a ir a la computadora ya. Y tener preparado nuestro cable USB. Acá por ejemplo vamos a ir donde dice Android Tools. Service en la Sanfino. Service, listo. Android Tools, Service. Y vamos a conectar nuestro teléfono gente a la computadora. Listo ya lo conecté. Y lo voy a dar donde dice Reset FRP. En la Sanfir. Ahí nos va a pedir para permitir gente. Lo damos en permitir. Permitir nuevamente. Y el teléfono se nos va a reiniciar gente. Ya estaría quitado la cuenta de Google. En este caso ya se nos reinició el equipo. Vamos a esperar nada más que nos encienda, vamos a desconectar ya el cable Y vamos a esperar para empezar a configurar Esperamos entonces que nos reinicie el equipo Ahí se nos ha reiniciado gente y como tú puedes ver se nos ha mandado directamente a lo que sería el inicio En este caso el equipo te va a pedir que selecciones una pantalla principal, lo vamos a dar en de siempre Y el equipo ya estaría gente quitado la cuenta completamente en este caso este es un Samsung A21s y acá está también la aplicación justo que hemos utilizado para hacer el proceso. Entonces gente los programitas les voy a dejar para que se los carguen en la descripción del video. No olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo video.